Continuando con el curso, en esta sección vamos a ver cómo es la definición de estructuras repetidas. Las estructuras repetidas son muy útiles en la simulación de reactores porque muchas veces el núcleo está compuesto de unidades que se repiten, ya sean placas de combustible, barras de combustible, elementos de combustible, módulos del reflector. Entonces poder definir unidades para luego utilizarlas en forma repetida es algo que simplifica mucho la simulación de estos sistemas. Como hicimos en los casos anteriores, lo primero que tenemos que hacer es guardar una copia del de notebook en nuestro drive. Y una vez que está eh, guardado, ejecutar la primera celda de instalación, algo que yo ya hice. Entonces tengo eh, instalado OpenMC en la instancia de la máquina virtual de Google Collaboratory que voy a utilizar. El... El núcleo que vamos a simular es una... un núcleo imaginario, digamos, compuesto de una barra combustible cilíndrica, una barra de sección rectangular y una barra de sección hexagonal. Eh... Para eso vamos a definir primero dos materiales: el material combustible que va a estar dentro de la barra y un material agua que va a ser el moderador por fuera de la barra. Como nos vamos a concentrar en la geometría las eh, definiciones son, son muy sencillas. Vamos a empezar con la definición de la barra hexagonal. Nosotros queremos definir un hexágono. Para eso necesitamos definir planos. Estos planos, algunos van a estar eh, orientados paralelos a los ejes X y Z eh, y otros no. Entonces vamos a utilizar una definición general de planos que en en OpenMC se hace en base a cuatro parámetros, A, B, C y D. Esos parámetros se pueden calcular en base a la expresión de la, la ecuación del plano con la normal y un punto. Entonces, para un hexágono, tomando un punto que corresponda a cada una de las caras y la normal que vaya variando que corresponda a una de las caras, uno puede definir los planos que, eh, que representen eh, el perímetro del hexágono. La definición eh, del plano en open en sí, como decía, está en, es en base a cuatro parámetros A, B, C y D. Hay que tener cuidado que el D se coloca eh, en el otro miembro, el miembro derecho, entonces va a tener el signo cambiado. Y eh, si uno tiene una normal que está compuesta de las componentes NX, NI y NZ, y eh, un punto eh, con eh, componentes Px, P y Pz, la forma de las constantes A, B, C y D es esta Entonces definiendo, por ejemplo, un apotema de 5 centímetros, el lado de la cara del hexágono va a ser eh, este valor, eh, apotema eh, por 2 dividido raíz de 3, y acá hago la definición de las seis caras, definiendo un punto y una, y una normal para cada una de las caras. En lugar de utilizar eh, listas, utilizo estos arrays que defino inicializándolos con una lista de los tres valores, porque eh, los arrays tienen otras funciones, como por ejemplo el producto, el producto punto. Entonces la constante D la calculo directamente como el producto punto entre la normal y un punto de la cara. Y esto es lo mismo lo repito para cada uno de los ángulos, eh, cada una de las caras que corresponde a cada uno de los ángulos del hexágono. Luego el, hay una región adentro del hexágono que va a estar llena de combustible y una región fuera del hexágono que eh, va a estar llena de agua. Y el universo 1... Va a estar compuesto de la celda dentro del hexágono y fuera del hexágono. Ejecuto la celda. Y eh, la grafico. La eh, el universo 1 contiene esta celda exterior, que en realidad es infinita porque comienza en estas caras del hexágono, pero no termina en ningún lado. Esto en principio parece extraño, pero como vamos a usar después este universo para llenar otras regiones después, el hecho de que esta celda sea infinita es práctico, porque uno puede llenar regiones de distinto tamaño y con eso variar, por ejemplo, la cantidad de moderador que haya entre una barra y la siguiente. Eh... Para evitarse el trabajo de tener que definir independientemente las seis caras, en sí tiene una, una función que simplifica este proceso, que, es, eh, que está dentro del módulo OpenMCModel, que se llama Get Hexagonal Prism, que directamente devuelve una región que es el interior de un prisma hexagonal infinito paralelo a, a un eje. Eh, de esa forma... Uno puede definir una región en base a ese ancho y con una orientación, digamos, para girar el, el hexágono como corresponda. Y eh, la región de combustible va a ser esta región que llamé región. Y la región afuera del hexágono va a ser la negación con la tilde de la región y eso va a ser agua. Y en definitiva, esta definición, que es mucho más corta, es eh, exactamente igual a la definición que habíamos hecho arriba. Esto es muy práctico para eh, definir... Barra de combustible hexagonal es algo medio extraño, pero es mucho más común, por ejemplo, definir celdas hexagonales o algún otro tipo de, de sistemas en donde aparecen hexágonos. De forma similar, si yo quiero definir una barra de combustible que tenga 10 centímetros por 10 centímetros, eh, y eh, lo hago definiendo... Planos, un plano en menos 5, otro plano en más 5 en X, un plano menos 5 en Y, un plano más 5 en Y, y defino la región que está entre el plano 11 y 12 en X, y entre el plano 13 y 14 en Y, y esa región la lleno con combustible, y la negación de esto, que por las reglas de de Morgan, es la negación de esta región, en lugar de intersección, unión, negación de esta, unión, eh, negación de esta, unión, negación de esta. Entonces... Esa región, la negación del interior del cuadrado, que es la, es la sección del, del, de la barra, es eh, la región que va a llenar de agua. Entonces, esto nos define una celda que contiene una barra llena de combustible de 10 centímetros por 10 centímetros y un exterior infinito de agua. OpenSea también tiene una función que define una región eh, de sección, un prisma de sección cuadrada, similar al hexagonal que vimos recién, que simplifica mucho la definición de este tipo de estructuras. Y utilizando esa función, la definición son esas cinco líneas que... Eh, Dan como resultado la misma barra. La definición de una barra cilíndrica es más sencilla. Únicamente hay que definir un cilindro infinito. Y vamos a tener una región que va a ser adentro del cilindro y otra región que va a ser afuera del cilindro. Fíjense que en esto, digamos, el cilindro es una superficie. Entonces hay un adentro y afuera de la superficie con más y menos. Mientras que en este caso, en el caso anterior, en el caso del cuadrado... Estamos hablando de una región, entonces existía la región y el negado de la región, no más y menos. Entonces ejecutando esto tenemos un, eh, una barra cilíndrica. Eh, si eh, queremos utilizar esos universos en el llenado de, de una celda nueva tenemos que definir o la podemos utilizar reemplazando en la definición de las celdas el, la la definición del universo en lugar de la definición del material o sea una una celda se puede llenar con eh, un, un material o con otro universo. Si se llena con otro universo, uno tiene que tener cuidado con la definición, porque los universos que habíamos utilizado estaban todos definidos en el origen. Fíjense, el centro de todas estas barras estaba en 0,0. 0. Entonces, como mi geometría está compuesta de estas cuatro celdas, de 0 a 15 y de 15 a 30 tengo que trasladar el origen de cada uno de los universos al centro de cada una de esas celdas. Entonces, eso lo hago aplicando o modificando una propiedad de la celda que es una traslación. Entonces, le digo que, por ejemplo, cuando lleno la, la celda 1 con el universo 1, que es la cel, la, el universo formado por la barra hexagonal, Corro esa barra 7.5 eh, centímetros en cada dirección para que el origen pase de estar en 0 a estar en 7.5. Si yo no hago esta traslación, podemos probarlo, la barra va a quedar en su posición original. Entonces lo que yo quiero es que se ubique. Si bien esto se puede hacer en forma repetida, usando loops de Python, eh, OpenMC como muchos otros eh, códigos Montecarlo, como Serpent, como, como MCMP, eh, contiene una metodología para generar estructuras eh, repetidas. Para eso lo primero que vamos a hacer es eh, definir una celda compuesta únicamente de agua, ya que eh, las estructuras que se utilizan para esto, que son los látices, se llenan con universos. Entonces, a diferencia de las celdas que se pueden llenar con universos o con materiales, los látices solo se pueden llenar con universos, así que vamos a crear un universo que esté compuesto con una celda que no tiene ninguna región, o sea que es infinita, y que está llena de agua. Esto parece un poco redundante, digamos, pero en definitiva lo que estamos definiendo es un universo más que vamos a poder utilizar en la definición del látice. Entonces, definimos esa celda... Y en base a eso definimos un látis rectangular. Esto es un arreglo que va a tener un pitch, un paso en X y un paso en Y. Y eventualmente también podría tener un paso en Z. Y que tiene una asignación en base a esta lista, anidada de listas, a esta matriz de universos que se le asignan a cada una de las posiciones del de, eh, látis. Entonces en, en, es en esta configuración en donde tenemos que darle el universo agua en la posición que queríamos para eh, el para, eh, que antes estábamos llenando directamente con el material agua. Si utilizamos ese látiz para llenar una celda y generamos un nuevo universo en base a esa celda la podemos graficar y obtenemos lo mismo. O sea, esta definición de un látiz que llena a esta celda es equivalente a la definición que habíamos hecho celda por celda de eh, previamente para las cuatro celdas. La ventaja que tenemos es que eh, el proceso es automatizado, la definición es matricial y las traslaciones de los universos a llenar el látiz se hacen automáticamente. Quizás no se ve la simpleza o la facilidad de esto para algo tan sencillo que solo contiene cuatro celdas... ...pero cuando la cantidad de celdas aumenta es mucho más cómodo. Por ejemplo, si queríamos hacer una celda de 9x9, una matriz de 9x9... ...con algún arreglo particular de celdas cilíndricas, hexagonales, cuadradas y de agua... ...lo podemos hacer acá. Y lo que tenemos es una matriz donde cada una de estas listas es uno de los renglones... ...del de arreglo de combustible de 9x9. Entonces esto permite hacer... Eh, ...núcleos complejos en base a distintos tipos de celdas. Acá tenemos los distintos tipos de celdas... ...circulares, cuadradas, hexagonales y de agua... ...llenando esta configuración de núcleo. Acá utilizamos un arreglo rectangular... ...o sea que hay una posición... Un una desplazamiento en X y en Y Respecto a una posición a la siguiente digamos, Pero también se pueden hacer arreglos hexagonales O sea, anillos hexagonales que vayan formándose alrededor de un centro Por ejemplo, para definir eh, barras de candú. Esos arreglos hexagonales se definen con la función, con el método hex -Lattice, Y... Eh, se tiene que definir un centro y un pitch, que en este caso va a ser el paso radial que hay entre anillo y anillo. Eh, la definición de este de los universos que llenan este látice es un poco más compleja, se hace desde afuera hacia adentro con las posiciones de los anillos eh, que correspondan. Para ayudarnos a ubicar eh, qué eh, coordenada corresponde con qué posición, hay una, hay una función, un método que se llama show Índices que muestra la cantidad de, o las posiciones de los índices que se corresponden para una determinada cantidad de anillos. Por ejemplo, para tres anillos lo hacemos y nos muestra este diagrama. Perdón, este diagrama. Entonces, el llenado comienza desde afuera: 00, 01, 0, 02, 03, 04, 05, 06, 7, 8, 9, 10 y 11. Son estas primeras estos primeros anillos. Eh, perdón, este primer anillo es la definición que está acá afuera. Después eh, la siguiente fila es 1, 0 hasta 1, 5. Estos seis elementos son los de acá. Y el anillo central es 2, 0, que es la tercera fila de esta lista anidad Entonces, de esta forma podemos definir las distintas, eh, los distintos universos que van a ir formando parte del látiz. Eh, luego eh, podemos utilizar una eh, utilizar este látex para llenar alguna celda y con eso graficar la geometría como hicimos acá. Eh, si quisiéramos hacer un modelo completo en base hexagonal, tenemos que utilizar después esta celda, o, o hacer una celda que... Eh, Tenga, que llene, se llene de material hasta los bordes y que eso después esté cortado con algún con algún borde de material. Eso lo vamos a hacer haciendo una celda un poco más grande, eh, que tenga 5 eh, anillos. Y esos anillos los empezamos a llenar desde este anillo exterior con 24 elementos. Luego este de 18 elementos, 12 elementos, 6 elementos y un elemento. Si los elementos se repiten uno puede utilizar esta eh, forma de escribir eh, listas, abreviada, que multiplica la cantidad, el mismo elemento eh, n veces. Entonces, acá tengo 24 repeticiones del, del universo agua, 18 repeticiones del universo agua nuevamente, 12 repeticiones del universo 1, 6 del universo 3 y el universo 2 central. Entonces, eso se utiliza para llenar una celda conformada por un cilindro, que es el borde, el borde lateral. Y también cortada en Z por dos planos. Este es un gráfico de materiales, todo es agua. Y este es un gráfico de celdas, que muestra eh, los distintos, las distintas celdas que conforman eh, el sistema. Toda esta región exterior, que es de agua, y son celdas repetidas de agua que van formando toda esta región eh, escalonada, se pueden definir de una forma más sencilla utilizando la opción Outer, que define qué universo llena las celdas que nosotros no llenamos. Bien. Eh, hasta acá graficamos, como habíamos hecho antes, utilizando el eh, graficador incorporado en Python. Que permite graficar el contenido de cualquier universo. Ahora, para verificar la geometría, una forma eh, sencilla de hacerlo es utilizar el graficador de OpenSea. O sea que está implementado en el código. Eso implica que ya uno pasa de Python al código en Fortran, no sé más más. Y es el, el código el que genera los gráficos. Entonces eso implica que el código eh, abre y verifica la geometría. Entonces para eso eh, definimos una el archivo de materiales, y definimos un archivo PLOTS, o sea, el, el archivo de geometrías, el archivo de materiales, un archivo de PLOTS, en donde vamos a pedir un gráfico con una determinado, un determinado tamaño y con una determinada cantidad de píxeles, que va a generar un archivo que se llama gráfico. Acá se llama el código, el código gráfica genera el archivo gráfico punto ppm, PPM es un tipo de bitmap que existe en Linux, pero normalmente uno tiene que transformar ese formato a algo usable. Y lo vamos a convertir con un comando de Linux que se llama convert, el signo de exclamaciones, porque es un comando del sistema operativo. Y vamos a llamar a convert para transformar el gráfico PPM en gráfico PNG. Y este archivo PNG se puede graficar en Python. Este mismo proceso se puede hacer también utilizando la, el método, la función plotInLine, que directamente toma como parámetro el objeto plot2d que tiene todos los parámetros de gráfico. O sea, no es necesario, o sea, se hace internamente, no es necesario generar archivo XML y eh, genera un gráfico que se muestra directamente en el... En el notebook, finalmente, la misma metodología que utilizamos para eh, generar los, los gráficos en, en 2D se puede utilizar para generar gráficos en 3D en base a boxes, o sea, eh, regiones que tienen una dimensión lateral y un espesor. Como este es un modelo muy sencillo que no tiene ninguna eh, complejidad en Z. Va a haber un único voxel en Z, porque va a ser totalmente uniforme, pero va a tener toda la altura del modelo. O Entonces sea, generamos ese gráfico 3D y llamamos al código para que grafique y genere ese gráfico 3D. Ahí corrió, generó el archivo gráfico 3D.h5, ese archivo binario en formato HDF5 eh, hay que transformarlo en un eh, formato que se pueda graficar. Y lo vamos a hacer con este comando SiloBtk que convierte este gráfico, este archivo de gráfico binario, en una, un formato que se puede graficar, por ejemplo, con Paraview. Entonces, corremos el comando con signo de exclamación y descargamos el archivo para graficarlo en nuestra computadora. Acá está el archivo. los datos, pasamos a graficar en base a ID las superficies y esta es una representación tridimensional de la geometría que habíamos generado. Se le puede aplicar cualquiera de los filtros de eh, de Paraview, por ejemplo hacer cortes y eso nos permite mirar en tres dimensiones la geometría.